Buenos días a todos, os doy la bienvenida a todos como delegado de Ampier en Castilla-La Mancha, os doy la bienvenida a Toledo y os agradezco eh, en nombre de la Junta Directiva el esfuerzo que todos habéis hecho para venir aquí. Algunos habéis hecho un largo viaje, gente que viene de Galicia, de, de Navarra, Cataluña, de Almería… En fin, todos habéis hecho un, un esfuerzo para venir y os lo agradecemos enormemente. Y sobre todo, esta Junta Directiva eh, os agradece de corazón que siempre estéis ahí, que siempre estéis respaldando con vuestra presencia todos los actos que hacemos, porque sin lugar a dudas sois vosotros el corazón y el músculo de, de esta asociación. Y os animo que, como dice nuestro vicepresidente, a que sigáis así, alegres y, y combativos. Eh, por nosotros ya sabéis que podéis confiar en que seguiremos luchando incansables en la reivindicación de, de nuestros derechos. Doy las gracias a la Junta Directiva eh, por pensar en Castilla-La Mancha y en Toledo en particular en la organización de este cierre del Camino del Sol 2019, eh, para mí ha sido una satisfacción poder recibir aquí a toda la masa social de Ampier y, y estoy encantado. Eh, agradezco también a las personalidades que nos, que nos acompañan, que siempre con su presencia pues, respaldan todas las acciones de Ampier. No puedo olvidar tampoco a todo el personal de Ampier y agradecer su labor porque son pocos y hacen mucho. Y están siempre eh, a full con, con la asociación y, y es de agradecer. Eh, yo, por mi parte, únicamente os animo a que no decaigáis, que sigáis eh, con esta actitud, con esta actitud combativa de lucha, de reivindicación de nuestros derechos, porque son justos. Y si seguimos así, unidos... Eh, estoy confiado y seguro de que lograremos nuestros, nuestros objetivos y conseguiremos eh, la justicia que venimos reclamando y la restitución de, de nuestros derechos. Entonces, os animo a que, que sigáis en, en la lucha. Eh, agradezco también a nuestros colaboradores que nos vienen acompañando eh, durante todo este periplo, este periplo de tres meses que venimos haciendo por toda la la geografía española, o la Luz, que ha estado con nosotros en todos nuestros actos, eh, nos apoya allá donde vamos, hoy también nos ha dado un café que estaba muy rico y le agradezco su presencia y su colaboración. Eh, por mi parte, bueno, espero que disfrutéis de la jornada, que mm, a, tengamos un día de de reivindicación, pero también al tiempo de confraternización y, por qué no, de disfrute. Que disfrutéis de esta preciosa ciudad de Toledo y que, y que bueno, espero que todo lo que tenemos organizado para vosotros en el día de hoy pues, sea de vuestro agrado y tengáis un buen día. Eh, os paso con Juan Castro Gil, nuestro secretario, que va a moderar la mesa y que presenta a los ponentes. Bueno, no puedo empezar sino agradeciendo sin ninguna duda, Paco, a, a ti en nombre. Lo siento, señor director general, pero hoy tengo que agradecerle en nombre de Castilla-La Mancha que nos haya acogido con, tanta, con tanto cariño y con tanto esfuerzo. Hoy nos sentimos todos los fotovoltaicos castilla sin duda. Bueno, eh, muchas, eh, buenas buenos días a todos. Es eh, maravilloso ver una sala tan llena una vez más, cuatro años a Camino del Sol, 22 jornadas, varias, varios, varias... Decenas de miles de kilómetros entre todos los compañeros donde la Vuelta a España, concluyendo en este debate de hoy. Eh, desde luego es fantástico estar rodeado de tantos amigos. Y amigos también son los, las personas que están hoy en, en este escenario para hablar de un poco de, de nuestra cosa y de todo lo que tiene que ver alrededor de nuestra cosa, que muchas veces nos olvidamos que la, nuestro problema tiene afectaciones colaterales de una envergadura enorme y siempre es interesante eh, escuchar a otras personas hablar sobre este tema. ¿no? Eh, entre esos amigos que nos acompañan, eh, Manuel Guirao Ibáñez, viene en representación del, del gobierno de Castilla-La Mancha, es director general de Transición Ecológica y al margen de venir como representante de la Administración, es una persona muy vinculada al ámbito de las energías renovables, fundamentalmente en el caso de la biomasa, pero con mucha experiencia también en temas de, de sostenibilidad, que seguro que va a ser muy interesante su parecer en este debate. A su izquierda está Cristina Linares. Cristina Linares es una de esas personas curiosamente desconocidas, eh, de, tanto ella como su equipo del de, de, de, Instituto de Salud Carlos III. Aparte de ser una de las 17 científicas y científicos españoles que forman parte del IPCC, que, todos sabéis que es el, el, el, el, digamos, la institución de la ONU encargada de, de evaluar los impactos del cambio climático. Bueno, pues ahí tenemos algunos españoles y en concreto, Cristina, es una referencia absoluta en, en, en este tema y seguro que también va a incorporar detalles sobre nuestro problema que hasta ahora no habíais podido percibir. A su derecha está mi buen amigo Fernando Ferrando, ingeniero y economista de estudios, pero todo terreno de oficio. En realidad, él ha sido absolutamente todo lo que se puede ser en el sector, en el sector eh, energético en este país, pero, eh, incluso, en, incluso en tiempos en el lado oscuro. Pero um, siempre, incluso cuando estaba en el lado oscuro, haciendo gala de la defensa utranza de las energías renovables y haciendo utranza de las energías renovables cercanas a los ciudadanos, que estando en el lado oscuro tiene muchísimo más mérito porque no todos estaban de acuerdo con él, como seguramente sepáis. A mi izquierda está Santiago Carcar, periodista de información económica de este país, de los más, sin ninguna duda de los más relevantes. Eh, no voy a decir los años que lleva trabajando en esto porque me va a mirar con desdén, porque pese a su evidente juventud eh, ha estado varias décadas mm, llevando prensa económica para diarios como El País... Eh, eh, Info libre. Ahora, ahora está en la información, colabora con Onda Cero desde hace un montón de años también en, en programas de economía eh, por las noches. Quiero decir, es, eh, para los que trabajamos un poco en el ámbito energético, eh, en realidad Santi no solo es un clásico, sino que es un referente, del que tiramos sin ninguna duda. A su izquierda Ramón Tamames, eh, Velázquez, eh, había, había cuadros que pintaba sin firma, porque decía, el bueno del hombre, que, no, que sus cuadros no necesitaban firma. Cualquiera que viese un cuadro suyo sabía que era de Velázquez. Es estúpido que me ponga a hablar del currículum de quién es Ramón Tamames. Sin ninguna duda, un referente de económico y social de nuestro país en, en lo que llevamos de, de, de democracia. Y estamos encantados de que forme parte del equipo de Ampier, participando un montón de veces con nosotros en nuestros actos. Y cerrando el grupo de, de presentación, Miguel Ángel Martínez Aroca, Presidente de la asociación y compañero de fatigas, y os aseguro que en estos diez años ha habido muchas, muchas, muchas, muchas, muchas fatigas. Pero realmente ha sido fantástico estar con él durante todo este tiempo y pelearlo con él. Eh, probablemente sea una figura difícilmente repetible, difícilmente repetible, porque es, es un sector tan complejo, tan atomizado, y... Ha, y tanto tiempo peleando que es muy difícil será muy difícil encontrar a otra persona que sea capaz de liderar tanto tiempo y con tanta intensidad en todo momento como Miguel Ángel. Seguro que también va a ser extraordinario escucharle aquí, rodeado del resto de compañeros. Y ya que le acabo de echar una loa espectacular, pues voy a empezar contigo, Miguel Ángel. Voy a empezar contigo. Cuarto Camino del Sol, un año más. Creo que Hice un cálculo así, pequeño, estimativo, que creo que son 15.000 los kilómetros que has tenido que hacer en estos últimos en estas últimas ocho, diez, doce semanas. Eh, todo para defender por cada esquina el atropello sufrido de, de, de toda esta gente y de otros muchos que no, han, que no han podido venir o que incluso, por desgracia, que muchas veces se han quedado por el camino. Hay que estar un poco chalado para hacer esto tener las cosas muy claras, pero del todo bien, del todo bien, no parece que estés. La verdad es que tu presentación la agradezco. Has empezado muy bien y estás terminando regular. <risa> Gracias, J. Buenos días. Gracias, amigo. Gracias, familias. Bienvenidos todos. Pues hombre, de locos yo creo que no. Creo que estoy cuerdo. a eh, Preguntarle a mi mujer y a mis hijos que están aquí. Y, y además, viendo esta sala, eh, sabiendo el colectivo que tengo detrás, tenemos que estar muy centrados y muy cuerdos para estar defendiendo constantemente los ataques que venimos recibiendo. A modo de recordatorio, todos sabréis esta historia que voy a contar, esta dramática y triste historia que nos sirve muy bien para centrar el por qué estamos hoy aquí una vez más, por enésima vez, como ha dicho Juan Castro Gil. Venimos de una historia de éxito eh, motivada por el gobierno allá en el año 2007-2008 que decididamente quiso dar un paso hacia la transición energética, Hacia una transición donde el ciudadano fuera el centro de la nueva generación limpia y sostenible. Todos ustedes forman parte de ese nuevo modelo energético provocado por un calentamiento global. Hoy los expertos nos van a decir esos dramáticos efectos que ya estamos eh, sufriendo, que nadie creía que llegaran y ya están aquí y cada vez con más virulencia. Pues bien consciente el gobierno, porque tenía datos anticipados de esa situación eh, climática de emergencia, decidió que había que dar pasos decididos a un modelo energético más sostenible, más de futuro, y sobre todo, y esta es la clave, participativo. Ustedes son los hijos, somos los hijos de una idea gubernamental del año 2007-2008 del gobierno socialista que decidió, Ahora es el momento de que la ciudadanía forme parte de un nuevo modelo energético, participativo, social, renovable, limpio de futuro. Como digo, una historia de éxito que se truncó en un auténtico drama, en un auténtico infierno para muchos que hoy ya no nos acompañan porque vieron cómo los bancos, fondos de inversión u otros actores mucho más poderosos que ellos se hacían con las instalaciones. Pero los que aquí estamos somos los que hemos sobrevivido a diez ataques de dos gobiernos consecutivos durante casi ya una década. Por eso no puedo más que agradeceros, animaros y deciros, mientras estemos así de unidos, aquí tendréis vuestro presidente que os defenderá. Director general, voy a. Voy a, eh, voy a. Manuel, somos todos amigos hoy aquí. Eh, eh, ya sé que centrar una pregunta justo después de un mega aplauso es una cosa complicada, porque es eso, pero seguro. Pero eh, aunque venga, haya mucha gente de fuera, también hay muchos castellano manchegos De hecho, eh, la comunidad puede presumir de ser la, la, la, el lugar donde hay más instalaciones en toda España, 12.000 casi, eh, de fotovoltaica. Mire, hace unos años contratamos en, para, con, un, con una consultora muy importante de este país un análisis de, para poder convencer a los medios que muchas veces no se lo creían de quién está detrás de cada instalación, ¿no? incluso para identificar realmente esas 62.000 familias de, que, que siempre discutimos, ¿no? que siempre hablamos. Y en el caso de Castilla-La de Castilla Mancha se sí. identificó que en concreto en torno al 40% estaba en manos de familias, que era, al final eran muchas familias, porque una instalación puede haber 5 familias detrás, o cuatro o tres. Y el resto estaba en manos de fondos de inversión o de grandes compañías. ¿no? Y de hecho esto con las nuevas subastas de hace tres años, bastante complejas, eh, se, ya si el 90 el 99% está en manos de esas compañías. Y sin embargo, como muy bien acaba de explicar Miguel Ángel, incluso como establece la propia direct nueva directiva de mercado, parece que, que se está intentando evitar... Eh, algo que es muy, muy saludable y es que las fotovoltaicas estén en manos de ciudadanos. Quiere decir que haya agrupaciones, o sea, comunidades, cooperativas agrarias. En, en, en, aquí en Castilla-La Mancha el sector agrario, el sector primario es crucial y podría haber pasos en ese sentido. ¿Qué opina el, el gobierno de Castilla-La Mancha en, en este, sobre este tema en concreto de atomizar un poco más, de hacer que la gente se acerque a la generación solar? Bueno, eh, en primer lugar, eh, permíteme que os dé la bienvenida a todos a Castilla-La Mancha y a Toledo y quería agradecer a Pierre por supuesto que haya decidido celebrar esta última jornada del Camino al Sol aquí en Castilla-La Mancha y en Toledo concretamente Bueno, yo lo que eh, lo que quería un poco señalar por parte de, de, del Gobierno de Castilla-La Mancha es nuestra apuesta totalmente decidida como eh, tú decías, por el número de instalaciones que aquí tenemos, eh, eh, por la energía fotovoltaica. También es verdad que somos a nivel nacional eh, los segundos en, en energía eólica instalada, pero somos los primeros en energía fotovoltaica instalada en esta región. Y, y nuestra idea es que vaya a más, pero de una manera mucho más, más decidida. Eh. Nosotros creemos que eh, el, las energías renovables… ...pues no es que tengan futuro, es que son el futuro, son el futuro. Ya están aquí y, y no es que estén aquí eh, de manera temporal, sino eh, de manera permanente... ...además integrándose muy bien con nuestra cultura, con nuestra historia... ...con nuestro territorio, con nuestra gente, de tal manera que hoy en día... Eh, si Paseáis por, por Castilla-La Mancha, por cualquier sitio, veréis, pues eh, ya se ven muchas pequeñas instalaciones, grandes instalaciones, por cualquier sitio que, que vayáis, se ven molinos eh, en cualquier parte. Y eso está eh, totalmente integrado. Bueno, hay que recordar que ya eh, en el Quijote ya se hablaba de los molinos, los molinos es un está, forman parte de nuestro paisaje, eh, por cualquier sitio de la mancha veis molinos y, y quiero decir que no es no ha sido nada extraño integrar molinos integrar eh, instalaciones fotovoltaicas en esta región si yo yo últimamente a las que voy que voy afortunadamente voy a, a muchas inauguraciones de muchas plantas fotovoltaicas eh, pues medianas y, y grandes también eh, me sorprende mucho cómo están integradas en el territorio cómo eh, pues resulta que ves pastoreando ovejas debajo de, la, de las placas. O sea, hace poco me decía un ganadero: decía, eh, es que además, no solamente es que eh, ciertos usos se van manteniendo, sino que es que además pastan a la sombra. O sea, porque tenías la, la, las placas. Y dice, pero pues, si es que es, es maravilloso, ¿no? Que, que, o sea, esa integración es, eh, bueno, en Castilla-La Mancha es normal, normal. Y, y nosotros estamos apostando por. Eh, por incrementar de forma muy significativa, porque no puede ser de otra manera. Tenemos una estrategia energética, eh, estamos desarrollando esta estrategia energética y, y para el 2030 eh, pensamos eh, multiplicar por 10 la energía fotovoltaica, la, la, la energía fotovoltaica instalada, la potencia instalada. Lo que me decías, mm, a ver, eh, aquí hay muchas pequeñas empresas. Nosotros estamos apostando claramente por el autoconsumo, creemos que, como tú decías, hay que poner a los ciudadanos, pero no solamente a los ciudadanos, cooperativas, agroalimentarias, que, que es verdad que tenemos un, un sector muy potente agroalimentario en Castilla-La Mancha, queremos ponerlo. Y hay una demanda que nos pone en el centro de la producción de, de energía. Es verdad que también hay grandes, grandes empresas. Nosotros estamos apoyando en el Ministerio que en las próximas subastas, que como tú bien decías, pues ha habido una subasta en las que las empresas grandes eh, han tenido, pues por decirlo de alguna manera, mayores oportunidades y han tenido mejores condiciones o estaban en mejor disposición para acudir a, a esas subastas. Estamos defendiendo que en las próximas subastas eh, se tenga en cuenta eh, la posibilidad de hacer varios tramos, tramos para grandes empresas, que por otro lado deben estar, pero también que salgan subastas específicas o tramos dentro de esas subastas para pequeñas y medianas empresas. Y, y yo, vamos, yo creo y queremos desde el Gobierno que hay sitio para, para, para todos, por supuesto, para todos. Y es necesario que eh, la gente se involucre más eh, en su propia producción. Tenemos una demanda brutal de... Eh, eh, ...posibles instalaciones de fotovoltaica... ...de grandes empresas, de medianas empresas... ...hay fianzas de aquí, bueno, pues por una cantidad... ...muy importante para fotovoltaica... ...también para, para eólica... ...las pequeñas eh, empresas de, de energía... ...para autoconsumo... ...a nivel empresarial y a nivel industrial... ...se están eh, bueno, multiplicando de una manera... ...muy importante... ...y es necesario que... No solamente que se impliquen, sino que se impliquen desde el punto de vista también de la seguridad en el suministro y que, de alguna manera, esto se haga de una forma ordenada. En eso estamos actualmente y, por supuesto, cualquier iniciativa como, como, como la vuestra, eh, bueno a mí me, me, me alegra mucho que ver este auditorio lleno y, y que estemos hablando de energía fotovoltaica, la verdad es que es, es bueno, pues un motivo de de alegría y un motivo de ilusión porque eh, como decía antes yo creo que el futuro de la energía fotovoltaica es francamente positivo y, y no solamente como decía el futuro es bueno sino que tiene que ser eh, bueno pues un futuro amable con todos con el territorio con las personas y que el centro tiene que ser por supuesto las personas Sí, pues solo mmm, hacer un pequeño comentario, una pequeña reflexión interesante, y es que en ese camino no solamente va a tener a Ampier, sino que nos vais a tener a Ampier, sino que tenéis un delegado en Castilla-La Mancha absolutamente puente para que Ampier pueda ayudar todo lo posible a que Castilla-La Mancha, que el Gobierno de Castilla-La Mancha actúe en esa dirección, que desde luego nos parece también la correcta. Fernan, Fer, Fernando Ferrando, antes no, no dije algo importante, y es que en realidad eh, no, no, no en el fin de su carrera, que le queda muchísimo, muchísima mecha a, a Fernando. Pero sí es cierto que en este momento está eh, liderando un proyecto absolutamente maravilloso, que es eh, la Fundación Renovables, que mmm, ahora se dice que es un think tank pero bueno, quiero es una reunión de una gente que se supone que sabe bastante de una cosa y que aporta a un fondo común de forma absolutamente gratuita, eh, informaciones, pues por la experiencia que tiene cada uno. ¿no? Entonces eso lo lidera Fernando con, insisto, las personas más relevantes del país en el ámbito de la energía renovable. Pero bueno, Fernando, una persona que ha vivido desde dentro del sector eléctrico nacional, eh, e incluso internacional, que ha vivido la, la irrupción de las energías renovables desde el principio, e incluso la irrupción desde, de, de la participación ciudadana desde el principio, cuando no estaba muy muy bien vista, incluso cuando las renovables eran algo que en el sector energético mmm, estandarizado se veían con cierto desdén, porque había que quemar carbón y sobre todo había que seguir manteniendo nucleares constantemente, y gas, gascoporro. ¿Cómo crees que el sector eléctrico va a aceptar la participación masiva de los ciudadanos? Porque mira, toda esta gente que está aquí lo hizo y aún tiene heridas que siguen sangrando. ¿Cómo, cómo crees que aceptará el sector estos nuevos cambios que vienen. Bueno, primero sí me gustaría agradecer a Ampier que por una vez yo pueda jugar en casa, ¿no? Porque no, normalmente no es lo más habitual en los foros que normalmente nos ha tocado estar. Lo que sí hay un tema muy claro eh, y es que el sector energético sabe que el futuro es renovable. Y lo que aquí estamos en cierta manera trabajando y peleando por la velocidad de la transición. El sector energético tradicional necesita tiempo para que el deterioro de los activos que han dejado de funcionar se pueda incorporar en cierta manera en la cuenta de resultados. Hemos visto en estos dos últimos años dos elementos tremendamente importantes. Dos de las tres primeras empresas eléctricas del país han hecho una, eh, un deterioro de activos sustancial, eh, con respecto, sobre todo, a centrales de carbón y a centrales térmicas, porque entienden que va, las renovables van a impedir el funcionamiento de este tipo de centrales. Yo creo que este es un punto importante. El segundo punto importante es que este sector energético va a seguir estando en la oferta. No le preocupa competir por el lado de la oferta. Lo que le preocupa muchísimo es la revolución de la demanda. El que los usuarios, sus clientes, consideren que su situación reputacional ha perdido puntos para poder trabajar conjuntamente en el futuro. Yo creo que este es un tema que, que tenemos que tener muy claro. Que el sector energético tradicional está apostando por las renovables, no solo el eléctrico, también el petróleo. Pero estamos viendo cómo están participando en ese movimiento, vamos a llamarlo de compra-venta, más de compra que de venta, de activos que están generando. Y aquí eh, hay un tema importante. A nosotros desde la Fundación eh, tenemos dos mantras. El primero es que tenemos que integrar las energías renovables al sistema. Pero todavía más lo que tenemos que integrar es al consumidor en el sistema. El consumidor no puede ser una pieza pasiva. Todos nosotros los aquí presentes somos consumidores. Y en cierta manera siempre estamos callados. No estamos defendiendo nuestros propios derechos. Y aquí sí me gustaría finalizar, porque yo al menos creo que tenemos que demandar un Estado fuerte, entendiendo como Estado el gobierno y todas las instituciones. Porque no sé si nos estamos dando cuenta que estamos cambiando un modelo de infraestructuras por un modelo de Big Data. Estamos pasando de un modelo energético a un modelo tecnológico. Y lo que tenemos que tener un cuidado extremo es que si hasta ahora nos han gobernado aquel que tenía que gestionar sus activos tangibles, mañana no caigamos en que nos gobierne aquel que tiene que gestionar sus activos intangibles el poder es de los consumidores claramente, pero ojo, a ver si lo que nos va a pasar es que vamos a cambiar de señor feudal y este es un punto importante un punto importante en el que todos los que estamos aquí que hemos vivido eh, todos este tipo de procesos aunque se resuelva lo nuestro no podemos olvidar qué es lo que pasó en el pasado recordar el pasado siempre crea un mejor futuro. Y en este punto yo estoy convencido de que las renovables, el consumidor va a ser productor. Pero nos queda muchísimo que trabajar. Porque si cambiamos de un modelo en que quien ha gobernado exigía rentabilidad de activos y quien va a gobernar ahora exige nuestros propios datos de comportamiento, nos habremos equivocado. Y todo lo que hemos trabajado y pasado, no lo podemos olvidar por decir el señor feudal ya no existe y nos demos cuenta que el siguiente señor feudal no sea peor que el anterior, que lo puede ser, sino que no le veamos ni los ojos, ni la cara, ni dónde está situado. Yo creo que este es un punto y una reflexión ¿eh? para decir que la batalla continúa. Así que no levantemos el pie. No lo celebremos, no pensemos que porque estamos jugando en casa vamos a ganar el partido. Por ahora vamos ganando. ¿eh? Me y tampoco vale pedir tiempo. Me encanta la reflexión de Fernando. Encanta la reflexión de Fernando porque eh, por dos motivos fundamentales. Una primera, porque es algo que decimos siempre, que siempre yo ah, pues soy el abogado de la cosa, entonces siempre le pregunto, bueno, ¿cuándo se va a acabar esta guerra? Y siempre contesto lo mismo, nunca. Y la segunda cuestión es que es evidente que tenemos tenemos que tener interiorizado lo que dice Fernando, porque el enemigo siempre está afuera Entonces nosotros somos, tenemos nuestro poder en estar juntos. Si, si efectivamente esto se va diluyendo. Va, van a venir otros ogros que nos van a volver a, a devorar. Eh, eh, Ramón, hablaba Miguel Ángel de la importancia de, de, del cambio climático en, esto, en, esta, en este trayecto que hacemos nosotros. ¿no? Tú llevas un montón de años en la primera línea económica y social de nuestro país. Allá por el año 78 aparecía el artículo en aquel momento que quedaba así como una cosa con no demasiada relevancia, 45, que reconocía el derecho eh, a los ciudadanos de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona sin embargo, ahora ante la evidencia ya empírica y absolutamente contrastada de que el cambio climático ha venido para devastarnos, de una manera u otra más deprisa, más despacio, pero para devastarnos parece que aquel artículo 45 de la Constitución pues queda un poco un poco desfasado quizás ¿no? de hecho fíjate cómo será que durante 10 años toda esta gente que está aquí ha sido insultada, vejada, destrozada, casi ilegalizada, con una in afectación importante en el, en, en, en el medio ambiente, porque lógicamente si apartas, si, si expulsas a la inversión en medio ambiente, se resiente lógicamente. Y sin embargo nadie hizo referencia alguna, nadie, nadie fuera al margen de nosotros, a que lo que estaba pasando con nosotros también tenía afectación constitucional desde el punto de vista del medio ambiente. ¿No te parece que quizás ¿Los nuevos acontecimientos debieran de hacer ganar un poco de peso específico a los derechos fundamentales con respecto al, al medio ambiente? Yo creo que sí. Es decir, la Constitución se hace en el 78 con una, eh, digamos, inquietud por el medio ambiente de cierta consideración, pero ni mucho menos comparable a lo que hoy... En eh, el año 78 teníamos el precedente de la Conferencia de Estocolmo, del año 72, que es la primera conferencia de las Naciones Unidas sobre, sobre medio ambiente y desarrollo. Eh, y entonces, una máxima que surge de aquella conferencia, el que contamina paga, se incorpora casi textualmente al a artículo 45, después de plantearse el derecho a un medio ambiente digno. Pero entonces, en Estocolmo, la preocupación que había era, eh, digamos, una cultura productiva que producía gran cantidad de desechos, que era imposible, digamos, metabolizar, no había una idea del reciclaje ni de la economía vial actualmente la doble economía y preocupaba la, la lluvia ácida eh, que por aquellos tiempos se estaba investigando, luego se encuentran las razones de la lluvia ácida eh, convertir el agua en ácido sulfúrico por, como consecuencia de una serie de contaminaciones transfronterizas, por ejemplo, la la selva negra de Alemania occidental, pues es el resultado de, de la contaminación transfronteriza de la Alemania oriental, de vertidos químicos, efluentes químicos por el aire, se descubre eso y más o menos la, la situación tiene solución. Y luego también el tema de, de la capa de ozono, pues el protocolo de Ottawa o de Toronto, mejor dicho, pues da una solución y hoy tenemos... Un problema ya, ciertamente, bajo control, se supone, se supone. Pero no había la inquietud todavía por, por el cambio climático, ni había una idea del calentamiento global, aunque Svante Arrhenius, un sabio sueco que luego fue premiado de Nobel de Química, eh, ya a finales del siglo XIX, pues había calculado en su casa prácticamente que había un cambio climático, un aumento del CO2 en la atmósfera. Pero no había trascendido. Eso trasciende en la Conferencia del Río, en 1992, la cumbre de la Tierra, cuando ya se crea el Marco, la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Claro, entonces, el calentamiento global es la idea que promueve el desarrollo de las renovables y el cierre paulatino de las, de, de las generadoras eléctricas con combustible fósil. Y eso España llega de una manera u otra, lo habéis explicado muy bien, en 2007, 2008, cuando empieza el llamamiento patriótico, incluso, para que haya una inversión que se estima que puede ser popular, los huertos solares se llaman popularmente, y tal y cual. Y a partir de ahí viene el problema. Problema de que luego por el déficit de tarifa, que se, se explica mal, eh, se piensa que el déficit de tarifa es consecuencia de la protección de las renovables, cuando en realidad es de una superprotección de las hidroeléctricas y las termonucleares, ya amortizadas prácticamente, pues se os aplica el castigo de disminuir la tarifa que tenían prevista Tenían previstas las renovables. En dos ocasiones, el gobierno de Rodríguez Zapatero y el gobierno de Rajoy. Y esto con efectos retroactivos, de hecho, porque en el 2007-2008 había un principio de impulso. Y no solamente se frena, sino que se castiga a los impulsores. Eso lo sabéis bien porque habéis recibido la información de Ampier. Ha habido incluso publicaciones de los dictámenes apropiados para conseguir que la justicia sea efectiva, eh, pero en España no ha sido efectiva porque el Tribunal Supremo se ha pronunciado a favor de las tesis del propio gobierno, entendiendo que la crisis del 2008 al 2010 es razón suficiente para una retroactividad, cosa que en cambio no se aplica a las multinacionales que han recurrido al comité arbitral del, del Banco Mundial, el CIADI, donde han tenido razonable eh, respuesta en el sentido de una indemnización por el Estado español de cifras que se estiman en 7 u 8 mil millones de euros que todavía están recurridas eh, estas eh, decisiones del CIADI por el propio Estado español y que yo sepa todavía no ha habido pagos efectivos pero seguro que los habrá entonces ahí hay una diferencia en la vara de medir de un organismo y de otro, eh, internacionalmente reconocido el FIADI, el arbitraje del, del, del, del Banco Mundial, y en cambio la justicia española, pues que tendrá que llegar a las instancias europeas para ver si el Tribunal Supremo cambia la, eh, el criterio que tiene. Y a mí me parece, en definitiva, que el hecho de que ahora las eh, renovables. Eh, por la modernización que ha habido impresionante de las eólicas. Ayer veía una empresa que eh, mencionaba el tamaño de las eólicas a lo largo de 15 años y empezaban en, en medio megavatio y terminaban en tres y medio. Claro, es impresionante. El mismo so poste soporta una capacidad de generación de siete veces. Claro, es que es un aumento tremendo. Ahora las que entran ya. ...en producción renovables y las fotovoltaicas ha pasado lo mismo con, con los tableros solares o paneles solares... Eh, ...pues también ha habido un aumento de la productividad, pero eso no significa que el daño causado tenga que ser eh, olvidado. Y no, no, y no lo olvidaremos. Porque es un problema, que está ahí, un problema que está ahí, y que vosotros perseguís con vuestras actuaciones jurídicas... ...y que hay que llegar a las instancias europeas, en mi opinión. Ese es el problema. Cristina, te toca. Eh, eh, recuerdo, aunque aún lo comentaba ayer con unos compañeros de, de Onda Cero, yo recuerdo a, a hace... En, en mi juventud, cuando era niño, prácticamente hace dos o tres telediarios, eh, nuestros papás fumaban en el coche. Hoy, hoy te quitan la custodia, claramente, si, si sucede esto. Eh, pero es que no había, explícitamente, no había una, una conciencia social de que el tabaco realmente mataba. Y, sin embargo, tuvo que morir un montón de gente para que, para que entendiesen que que el tabaco mataba. El, el otro día había una entrevista en un periódico económico de los más conocidos del país, que se la hacían a Jeremy Rifkin, sociólogo y economista muy conocido, muy conocido, en el que le decía al periodista, le decía... Si usted estuviese enfermo y el 99% de los médicos, los mejores médicos del mundo, le dijesen a usted cuál es su diagnóstico, y hubiese uno, bueno o malo, uno que le dijese que era otro, ¿usted qué haría? Esto más o menos parece que es lo que pasa. No, no, no, no, no. Tú que eres el 99% de los médicos que dicen un diagnóstico. suelo acudir, pues, efectivamente, a hablar de, de medicina o salud y cambio climático. Eh, también me gustaría eh, agradeceros a todos, eh, todos vosotros la valentía que habéis tenido por apostar eh, por las energías renovables, porque eh, no solo formáis parte de la transición energética justa, de esta transición energética tan necesaria, sino también formáis parte de una transición social, una transición social que eh, tiene mucha importancia, lo estamos viviendo en los últimos días. Dentro de esta transición social se encuentra la salud y sabemos pues, que no hay nada más importante que la salud. Todo el mundo cuando no le toca la lotería a... <risa> Ahora, en estas fechas que nos acercamos, dicen, bueno, pero tengo salud, ¿qué es, que, que es lo que cuenta? ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque, como bien decías en la entrevista al señor Rifkin, que, que estuve leyendo, entiendo su enfado, entiendo perfectamente su, su enfado porque el cambio climático no es una cuestión de fe, es decir, el IPCC el panel intergubernamental de expertos para el cambio climático, de los que varios científicos a nivel internacional formamos parte y con el que contribuimos voluntariamente con nuestras investigaciones, nuestras recogidas de datos. Los datos son... Eh, medibles, observables y no son cuestionables. Es decir, es la realidad, la, esta crisis climática es la realidad que estamos viviendo hoy en día. Se nos ha tachado a lo largo de, de los 30 años desde que se generó el primer informe avisando de, de los peligros del cambio climático, eh, como bien referenciaba eh, el señor Tamames. Es decir, desde 1988, que es el primer informe, ya vamos por el sexto, en el cual en diferentes grupos de científicos a nivel mundial, unos basados en las bases físicas, otros en adaptación y vulnerabilidad y otros en la mitigación, eh, emiten eh, esa llamada de, de atención sobre, sobre el cambio climático. Entonces, eh, nos han tachado de alarmistas, nos han tachado de... De un, por eso eh, siento cierta empatía con, con, vuestra, con vuestra comunidad, ¿no? porque eh, nosotros ya está eh, lo que ha pasado hace unos días en Venecia, si solo hay que ver eh, las noticias que tenemos día a día en la prensa, la, la intensificación de los fenómenos meteorológicos extremos, como estamos viviendo, todos hemos visto las inundaciones en el Levante eh, español, Especialmente la cuenca mediterránea es una zona de especial vulnerabilidad frente a los impactos, a los riesgos del cambio climático. Entonces, eh, todo, todo este conjunto eh, influye de forma determinante en la salud. Estamos viendo cómo eh, enfermedades tropicales eh, confinadas a endémicas de los trópicos, eh, enfermedades generalmente endémicas, como digo, de zonas tropicales, por este aumento de calentamiento global, pues están llegando a eh, latitudes que normalmente no estaban llegando. Ya tenemos un plan frente al mosquito tigre, transmisor del dengue, por ejemplo, eh, en todo el Levante, pero también hay casos endémicos en Extremadura. Eh, podría nombrar muchísimas eh, afectaciones sobre la salud, el caso de la transmisión de enfermedades tropicales es uno de los más característicos, es uno de los más llamativos, pero tenemos el, el tema de las olas de calor y de las olas de frío, eh, que además afecta especialmente, como digo, a la región mediterránea. También el aumento de los incendios. Eh, todo esto eh, está conformando un mapa de riesgos en salud frente al que tenemos que estar preparados. Es decir, la intensificación de la contaminación atmosférica en las ciudades, especialmente por material particulado y por ozono, eh, esa contaminación producida, sobre todo, por, eh, por la combustión de motores diésel, está haciendo que eh, esos efectos sean cada vez más importantes sobre la salud de nuestros niños, sobre la salud de las personas. Especialmente en salud siempre se habla de grupos vulnerables, eh, cada vez se detecta mayor eh, número, no solo de enfermedades asociadas a la contaminación atmosférica, no solo con afectación en el sistema cardiorrespiratorio, sino también pues, por eh, diferentes tipos de cáncer. Cáncer de pulmón es el, el más característico, pero no solo eso. También se está descubriendo ya que esta contaminación atmosférica tiene participación en otros tipos de cáncer, como por ejemplo el cáncer de mama o como por ejemplo eh, cáncer digestivo, etcétera. Eh, bueno, podría estar hablando... Eh... No, básicamente porque soy hipocondríaco y me tendría <risa> que que venir a buscar. No podría acabar. Y luego hay eh, otra, otros, otra, digamos, otros riesgos no emergentes porque ya estaban ahí pero que el cambio climático nos está haciendo verlos muy importantes. Por ejemplo, el tema de la pobreza energética. En España hay... 4 millones de personas afectadas por pobreza energética, es decir, personas que no pueden pagar el alto precio que, eh, que supone tener su casa caliente en invierno y refrigerada en verano. Estamos en Madrid llevando a cabo un estudio en el que vemos que el 20% de los hogares madrileños están afectados por pobreza energética y esto crea muchísimas desigualdades en salud. Muchas veces porque es población vulnerable, muchas veces porque eh, la única persona, además, acrecenta otras desigualdades como son las de género, porque muchas veces es, la, en este caso, una mujer, la única sustentora de, de ese hogar. Y todo esto pues, eh, se está reflejando en un aumento, por ejemplo, de enfermedades mentales, mayores casos de ansiedad, de depresión, incluso de suicidios. Es decir, estamos empezando a monitorizar una serie de riesgos en salud que eh, hasta ahora no estaban contemplados. El tema de las migraciones climáticas, eh, totalmente a la orden de, del día. Es decir, ya hay más desplazados por los efectos del clima debido a fenómenos meteorológicos extremos, personas que tienen que abandonar su hogar debido a eh, ciclones, huracanes, inundaciones, etc que por conflictos bélicos es 7 millones frente, frente a 4. Entonces, bueno, pues todo esto configura un, un mapa en el que como estamos comentando, pues el uso de energías renovables es una necesidad imperiosa. Muy como bien. para como para frivolizar con el tema es curioso porque en esa misma eh, ahora te pregunto a ti Santi en esa misma entrevista de, a Rifkin eh, curiosamente mmm, todas las preguntas absolutamente todas creo que, creo que la última no pero todas las preguntas que, les, que le hacía el periodista iban reconducidas al objeto de poner, en, de poner en cuestión la realidad que él defendía en su último trabajo con respecto al al cambio climático. ¿Qué papel crees que están jugando los medios de comunicación en esto de la cuestión ambiental? Porque vemos ahí grupos defendiendo a utranza los movimientos estudiantiles, otros poniendo a parir a una joven sueca simplemente porque es joven... ¿Se están creando polémicas ficticias en los medios de comunicación por aquello del titular o realmente este, hay, hay algo más de conciencia que, que había antes? Hay un poco de todo, creo yo. Mencionabas el, el, la entrevista a Rifkin y yo creo que es un buen ejemplo, por esa entrevista no voy a decir el nombre del medio, da, da igual, ¿no? pero sí iba, iba enfocada a una sección muy concreta que eran los directivos. Es decir, desde ese medio se estaba mandando un mensaje a un grupo muy concreto de la sociedad que es lo que espera que se le pregunte a alguien que está defendiendo el combate contra, contra el cambio climático y que a su vez bueno pues tiene un, tiene una determinada intención ¿no? el papel de los, de los medios fundamental es fundamental España yo creo que llegaron llegó tarde a recoger, a recoger las informaciones y a analizar el fenómeno del cambio climático. En otros países empezó en los años 80, aquí hasta los años 90 y en diferentes etapas, además, con altibajos no se ha tratado. El papel es fundamental, pero hay que explicar un poco también en cuál es el marco en el que se desenvuelven esos, esos medios. Eh, la población española, la ciudadanía, no es una población escéptica hacia el cambio climático, está convencida, es una minoría las que, la, que, la que no cree que sea fruto de la, acción de, de la acción humana, de la acción del hombre, eh, pero la ideología efectivamente sí que tiene un cierto peso importante en cómo enfocan los medios eh, la cuestión de, del cambio climático. No tanto, creo yo, por eh, razones científicas, sino por una razón más concreta, eh, la crematística, la del dinero. Es decir, aquí hay una serie, creo que lo mencionaba Fernando, de, de grandes grupos y compañías muy poderosas, el sector energético tiene mucho poder, mucha influencia y mucho dinero con el que influir, que realmente lo que intenta es modular, a acompasar ese cambio que saben que es inevitable, pero acompasarlo a su cuenta de resultados. Es decir, extender lo más posible la obtención de un determinado beneficio por una determinada acción y una determinada permanencia de una forma de proceder en el sistema energético. Eh, por eso las, las, digamos, las polémicas, esas que, tal, que tildas de, de ficticias, y en cierto modo yo creo que lo son, pues son más evidentes en medios de prensa económica, donde esos grupos sí que tienen pues, realmente más poder y más influencia, y en aquellos medios, no en todos, me estoy refiriendo pues, a los digitales, que son menos fuertes financieramente y económicamente y que por lo tanto están más expuestos a recibir determinados mensajes y a trasladarlos también, ¿eh? insisto, no todos, pero sí que es cierto que de vez en cuando pues esas, esas controversias que persiguen un fin muy concreto, que es eh, crematístico, que insisto, que es de dinero, pues eh, realmente realmente se dan. ¿no? A los, a los directivos también pueden ser hipocondríacos, como, como yo, entonces les va a afectar a los directivos exactamente lo mismo el, el, sí, el sí, sí. mosquito tigre que a los que, que, a los que no los somos, pero bueno. Vamos a empezar la segunda ronda, os tengo que pedir a los seis que seamos un poquito más breves en, en la contestación, porque vamos a cerrar el acto dentro de un ratito con el secretario de Estado y ya avanzo que si, por, si podéis ser un poco más breves, estupendo. Eh, Manuel, hace unos días leía en las redes sociales, de, en Twitter en concreto, del consejero del consejero de, de, del ramo, de, de nuestro ramo, aquí en Castilla, en el Consejero de Desarrollo Sostenible se llama. Eh, en Castilla-La Mancha decía exactamente, lo peor que le puede pasar a la democracia es pensar que ya está conquistada. Presumo que lo decía por un tema concreto que no tiene que ver con esto, pero yo me lo traigo a mi terreno. ¿no? Eh, lo peor que le puede pasar a la lucha contra el cambio climático es que pensemos que ya todos estamos en el mismo bando para darle solución al problema. Pero mira, toda esta gente que está aquí ha sufrido durante muchísimos años, durante muchísimos años destrozos regulatorios, insultos, porque esto insultos yo, no insulto de la gente, insulto de los de determinados políticos que nos han llamado casa primas. A mí personalmente me llamó un político relevante de este país pirata, quiero decir pirata por, por fotovoltaico. ¿no? Por, entonces, quiero decir, todo, siempre ha sido así. Ahora parece que estamos un poco más tranquilos, pero si estamos tranquilos, no, se nos a ver, se nos podrá venir encima otra vez el tema. Quiero decir, ¿estamos verdaderamente seguros de que todo ha terminado? O... Bueno, a mí me gustaría pensar que sí, que sí, pero desde luego tenemos que ser, o tenemos, y sobre todo vosotros tenéis que seguir vigilantes en este tema, yo, yo sí que os animo a que sigáis vigilantes, pero creo que eh, bueno, eh, los tiempos han cambiado bastante en estos últimos años y, y, y yo creo que ya hemos pasado esa... Eh, esa línea ya quiero creer que ya la hemos la hemos superado. desde luego eh, vuestra vuestra reivindicación eh, creo que, eh, que tiene que. sería una injusticia eh, histórica que, que no tuviera una, una solución. Eh, bueno, me consta que se está trabajando desde el ministerio en, en, en, sobre todo dialogando. En, en poder buscar soluciones que sean eh, las que necesita eh, el, el sector vuestro y desde ahí bueno nosotros estamos eh, bueno intentando apoyar en la medida que, que, que podemos este tipo de, de reivindicaciones porque conecta directamente con la política nuestra, con la política de eh, poner al, al, al consumidor en el centro de, de esta polémica. Yo creo que sería una injusticia... Enorme Y creo que esa anomalía que ocurrió como en el sector en, en épocas pasadas, eh, pues se debe de intentar arreglar eh, de una forma, eh, sobre todo cuanto antes mejor. Porque no solamente hizo daño a, a tantas familias, que indudablemente bueno, ha sido una, una herida importante, sino también a muchísima gente que en su momento hubiera apostado y que dejó de, de, de apostar por el, por el sector. Hoy en día yo creo que los tiempos han cambiado muchísimo, el, el, la presión que hay eh, del cambio climático, la concienciación que, que se está teniendo, sobre todo por parte de, de la gente más, más joven, eh, hace que eh, bueno nadie… Nadie cuestiona ya esto, bueno, excepto algunos todavía cuestionan el tema del cambio climático, todavía hay algún negacionista, pero yo creo que ya cualquiera eh, a nivel eh, de la sociedad eh, no, no, no, no niega ya el cambio climático, sino que esto es una cuestión que ya está metido dentro de la sociedad, sobre todo la, las generaciones más jóvenes, que ya vemos cómo viene, además de este movimiento mundial que viene eh, detrás y que está empujando… Con mucha fuerza a, a los políticos, pero no solo a los políticos, sino también a otros sectores económicos, eh, bueno, sociales. Eh, tenemos que tenerla en cuenta. Yo quiero creer que eh, estamos en otro en otro momento histórico, que sería una injusticia enorme que eh, no se solucionaran aquellas heridas que en un momento determinado se abrieron en otro momento histórico y que sería una anomalía importante que, que esto no se resolviera y una injusticia. Eh, Clara. Básicamente porque nada crece en tierra quemada. Eh, Fernando, eh, la Fundación Renovables es un ente muy acostumbrado a, a trabajar eh, con partidos políticos para asesorarles, aunque después ellos hagan lo que les dé la gana, efectivamente, sobre cómo afrontar desafíos energéticos para reducir impactos climáticos o incluso para conciliar dichos desafíos con el desarrollo económico de la sociedad. Venimos de unas elecciones extremadamente singulares, donde han, nuevos actores han ganado preponderancia y todavía no se conoce muy bien qué papel van a desenvolver en esto de, las renovables, de la energía renovable y en esto del cambio climático. Quizás por osmosis de otros partidos de otros países semejantes, podemos, pudiéramos pensar que a lo mejor no son muy del, del, de, de la defensa. Ambiental? no lo sé, habrá que, ver, habrá, habrá que verlo en el, en el futuro cercano. ¿Esas nuevas referencias pueden hacer perturbar el discurso de otros partidos? ¿O ¿Cómo se puede interactuar con este tipo de, de perfiles a, supuestamente negacionistas? O... Yo imagino que esta pregunta me la haces porque como has dicho que era especialista en el lado oscuro. ¿Ahora quieres que te contesten? No, te lo hago porque ha dicho que, está, que los más jóvenes estáis muy, muy, muy concienciados del ámbito. Me gusta más este punto de vista. Bueno, yo, yo creo que efectivamente nosotros hemos analizado y hemos estado hablando con casi todos los que han querido hablar y, y si analizamos las propuestas eh, podemos ver primero que son voluntariamente ambiguas ...o específicamente ambiguas en algunas materias como la que podíamos estar de fomento de las renovables. Pero hay algo que no es eh, ambiguo y es, eh, por un lado, el, la apuesta por un mercado absolutamente desregularizado. Es decir, aquel que tenga el fusil más grande es el que más va a cazar, desgraciadamente... Y en ese punto yo creo que las renovables, y es manifiestamente, y lo dice específicamente algunos programas o casi todos los programas, que si apostamos por un mercado y apostamos por la rentabilidad financiera, hoy día las renovables son absolutamente más competitivas que el resto y lo tienen como un activo que fomenta dentro de ese neoliberalismo una rentabilidad específica mayor que las actividades. Eso que podríamos tener en mente como que es una posición que cara a la apuesta por las renovables va a ser el mercado quien la va a dictar, que se va a hacer potencia, a mí me da una preocupación por otro lado y es que eh, un mercado desregularizado, como antes mencionaba en la anterior pregunta, deja al margen a mucha gente fuera. Y lo que sí me parece preocupante no es tanto que las renovables crezcan con todos estos estrés mismos que han aparecido ahora. Si lo que no, lo que no va a crecer o va a seguir considerándose como coyuntural algunas cosas que son estructurales. Me Mencionaba Cristina el tema de la pobreza energética, el acceso universal a la energía, el que lo tengamos que resolver, como lo estamos resolviendo ahora, con un proceso de caridad y, con un, y no como un proceso de modificación estructural. Pero cuando dices, oye, nuevos entrantes, extremismo, todos los aquí presentes, cuando se invadió... ¿Y se perjudicó vuestra legalidad y vuestros derechos? No lo hicieron los que ganaron las elecciones o los que han crecido o han aparecido en las últimas elecciones. Fue un ministro del Partido Socialista, Miguel Sebastián. Fue un ministro del Partido Popular, Soria en realidad fue el secretario de Estado porque el ministro estaba más en Panamá que en España, ¿eh? que era Nadal. Y fue el siguiente ministro que también era Nadal. Luego, no tenemos que ir a los extremismos para que la legalidad no se cumpla. Y este yo creo que es un punto que todos tenemos que aprender. Instituciones y asociaciones como la de Ampier, como la de la Fundación. Antes os decía, recordar el pasado procura un mejor futuro. Tenemos que seguir peleándonos por esto. Tenemos que, aunque se resuelvan nuestros problemas... El día que levantemos el pie y diga ya no somos necesarios, me da igual, será un extremismo o será otro. Pero recordar que cuando se adoptaron las medidas del 2010 y 2013, era para combatir algo que un político había creado, que era el déficit tarifario. ¿Eh? Pero ese déficit tarifario no tenemos en la cabeza que los dos años anteriores... Se estuvo haciendo fija la tarifa eléctrica que todos pagamos para poder garantizar, a pesar de la crisis y la reducción de la demanda, las retribuciones de las inversiones del sector tradicional. A mí no me preocupa. Me preocupa la parte de lo que serían derechos sociales y el efecto. Antes os decía tenemos que necesitar un Estado fuerte. Los procesos desregulatorios, los procesos de baja o de poca regulación favorecen... Aquel que tiene la pistola más grande. Y en esto yo sí os animo a continuar, aunque se resuelvan nuestros problemas, vuestros problemas, a continuar en la pelea y en la lucha, porque en el momento que nos despistemos, me da igual que sean extremistas o no extremistas, nos lo van a volver a hacer. No lo olvidéis. Al final, Santi, en vez de un periodista económico, vas a ser un periodista de guerra. Sí, sí, sí. Por lo que dice Fernando, sí, hay que estar no, no, con el fusil no, no, preparado. No tengo mucha duda. ¿no? Entonces, llevas, de hecho, has vivido, has vivido todo el tránsito, has vivido todo lo que nos ha pasado a nosotros. Sí, es cierto. Lo has vivido y lo has tenido que, que contar. Eh, de hecho, viviste también el tránsito incluso de que de ya no solamente de devastar a los, a los pequeños productores, sino también el tránsito de que las renovables serán... Ineficientes, antieconómicas, sí. sin el último de la estampita, ahora todos somos renovables, eh, fantástico, soy verde desde, desde la cuna. Que, que, eh, esto lo, has, ves tam, lo, como lo ves directamente también en los políticos desde hace un montón de años, desde esa, ese cuarto poder oscuro que tenéis los medios de comunicación. ¿Qué sensibilidad encuentras en general en los políticos de esta legislatura que acaba de empezar? Eh, ¿Renovable, ambiental? No, de, No sabemos muy bien de qué. Los políticos en general viven primero a corto plazo y luego de, de olfatear un poco por dónde va o al menos no perder o no salirse del carril por el que va la, que supone que es la mayoría social. Evidentemente, hay más sensibilidad que, que años atrás en los políticos o al menos formalmente la hay, a la hora de referirse tanto al cambio climático como al desarrollo de las renovables, con matices. Pues yo creo que sí comparten, al final los políticos no dejan de ser un reflejo también de la sociedad, sí comparten una idea con el conjunto de todos nosotros, creo. ¿no? Y es que todavía nos sentimos más espectadores de lo que está pasando que protagonistas, no aún aceptando que realmente hay un problema, aún aceptando que es la acción del hombre el que está originando ese problema, pues de alguna forma todavía se ve un poco lejano. ¿no? Y yo creo que los políticos pues, que comparten esa actitud de efectivamente es un problema, pero hombre, a ver, vamos a hacer... Algo lo que podamos, pero tampoco sin un excesivo compromiso. ¿no? Bien es verdad que hay matices yo bien es verdad que hay matices y que no todos los políticos se enfrentan de la misma forma o al menos en sus mensajes a sus potenciales electores se, se presentan de la misma forma. Yo creo que hay diferencias entre partidos de izquierda que yo creo que son más, más concretos. Tanto el Partido Socialista en los últimos meses es verdad que hemos visto que se ha dado pasos importantes desde la, la, la eliminación del impuesto al sol o poner una fecha concreta. Al, al, al cierre para, las, para el cierre de las nucleares. ¿no? Que todo eso, además, todas, cada una de esas acciones ha conllevado una reacción importante y ataques importantes contra, contra ese gobierno. ¿no? Decía, pasos importantes en la izquierda, en el PSOE, y también concreción, eh, en este caso pues, de Unidas Podemos, yo creo que también tiene un programa muy concreto de qué es lo que se quiere conseguir a un plazo relativamente corto, como 2040. ¿no? Es decir, en toda la generación de electricidad que sea. Basada, basada en renovables. Frente a eso que hay, bueno, pues eh, otros, también otros políticos que evidentemente no manifiestan ni oposición al desarrollo de las renovables, ni tampoco desconfianza o escepticismo ante el cambio climático, pero que son más tibios. ¿no? Yo recuerdo en el último debate de televisión al señor al señor Pablo Casado pues, tildando el líder mundial contra el cambio climático a Miguel Arias Cañete. Es decir, yo creo que en fin, hay, hay, hay realmente matices, ¿no? O eh, pues a un partido de, de, de, de, bueno, de reciente constitución y éxito como Vox pues, hablar de un plan de energía que supuestamente debe perseguir la autosuficiencia, pero que no se concreta absolutamente nada. Es decir, políticos más concienciados, por supuesto que, que, que yo creo que sí, que, que saben y son conscientes de por dónde va el futuro, pero digamos que hay cierta tibieza en determinadas formaciones a la hora de enfrentar los problemas. Sí, yo de hecho siempre he, pensado, siempre he pensado que en este tema, en vez de juntar a los líderes políticos con Ana Pastor y, ¿cómo se llama? El otro compañero que no me acuerdo. De Vicente. ¿no? De Vicente, Vicente Vallés. Tendrían que juntarlos con, el, con vuestro equipo. ¿Con el, con el, sí, sí, con el equipo de, formáis Julio, tú y todo el equipo del Instituto de Salud Carlos III. Porque alguno será tan hipocondríaco como yo, quiero decir. <risa> eh, básicamente es explicar el empirismo real. Quiero decir, no sé si efectivamente. Bueno, estoy seguro que me consta que vosotros también os preguntan, y os, eh, eh, eh, pero me cuesta mucho trabajo creer, creer que no les afecten las burradas que descubrís vosotros. Quiero decir, entonces, eh, ¿realmente se os pregunta? ¿O realmente se os escucha, mejor dicho? ¿Qué, qué sensación tenéis con Bueno, eso? yo creo que, que menos de lo que se nos podría preguntar y escuchar, porque. Hmm, yo soy de la opinión de que, en general, los equipos políticos deberían de tener asesores científicos para muchas de, de estas cuestiones. Entonces, eh, bueno, ahora con el tema de la COP eh, parece que se están moviendo algunas cosas, pero, por ejemplo, antes de ayer el jueves salió un informe de Naciones Unidas en el que solo hay dos grupos españoles referenciados y uno de ellos es el nuestro. Eh, nos falta, voy a hacer la típica... <risa> Adelante. Eh, claro, siempre nos, pues nos faltan medios, nos falta gente, nos falta eh, empuje y sobre todo apoyo. Apoyo eh, desde el punto de vista de motivar a, a, a la investigación científica y ya porque bueno, el reconocimiento pues ya eh, lo tenemos por otros caminos, pero sobre todo porque la gente que los saludistas la gente que nos dedicamos a salud pública, eh, trabajamos eh, pues muy motivados por, eh, por, no por nuestra conciencia. ¿no? Nos gusta lo que hacemos y creemos que sirve de algo lo que hacemos. Igual que comentabas antes, el ejemplo del tabaco ha costado una lucha inmensa contra eh, las tabacaleras, el que finalmente se pudiese prohibir el fumar en sitios públicos, eh, cosas que nunca se pensaba que se iban a conseguir, se han conseguido. Es decir, la Organización Mundial de la Salud ya dice que el cambio climático es la mayor amenaza a nivel de salud global para este siglo XXI. Entonces, eh, creo que hay que empezar a a darle importancia como se merece. Existía anteriormente, hablamos de, de cosas en el pasado, existía un observatorio de salud y cambio climático. Ese observatorio desapareció, dejó de existir y nadie se ha puesto a retomarlo. Es, no hay que crear nada nuevo, simplemente hay que recoger la opinión de los grupos que trabajan en, en estos temas y crear, por ejemplo, a nivel estatal, un, un mapa de de los riesgos, de la vulnerabilidad, de las zonas inundables, de las zonas, eh, como decía antes, eh, susceptibles de, del tema de los, de los vectores de transmisión de enfermedades tropicales, eh, existe un plan de prevención frente a las olas de calor Existe un plan de prevención que todos los años pone en marcha el Ministerio de Sanidad frente a las temperaturas extremas, solo frente a olas de calor, no frente a olas de frío, cuando la mortalidad por frío es mayor que la mortalidad por calor. Pero ¿qué pasó? Pues como pasa muchas veces en estas ocasiones, en 2003 hubo una ola de calor en toda Europa que visibilizó el problema por la gran mortalidad y morbilidad que dejó en la sociedad y a raíz de ahí, y de que bueno dimitió un ministro de Sanidad francés, eh, bueno todas las imágenes que se veían de, de, de, la, de la gran mortalidad que provocó, pues a raíz de ahí, a partir del 2004, se puso en marcha un plan de prevención frente a las olas de calor. Ahora todo el mundo sabe que, eh, que el calor Marta, especialmente la población anciana, especialmente tienen que estar hidratados. Hay una serie de servicios sociales que se ponen en marcha cada vez que se activa ese plan de prevención. Eh, eso no existe para el frío, cuando desde los grupos científicos estamos diciendo que existe incluso más mortalidad para el frío. Y luego el otro gran problema que yo creo que existe es que no hay trabajo transversal entre las administraciones. Y creo que es fundamental. Es decir, el trabajo conjunto del MITECO con AIMED, con Ciencia e Innovación con el Ministerio de Sanidad, todo eso eh, es, en el tema del cambio climático es fundamental, porque los sectores afectados son muy transversales. Y de hecho, la frase que más me ha gustado y que seguramente nos valdría incluso para el lema de hoy es que muchas cosas que nunca pensamos que íbamos a conseguir, realmente las vamos a conseguir, amigos. Eh, de, sin duda, me, vea, me, me quedo claramente con tu mensaje esperanzador en esa dirección, aunque crítico. Eh, Ramón, eh, vamos terminando. Intenté buscar en, en Google el estado íntegro de todos los libros que has escrito y trabajos y se me bloqueó el ordenador. ¿Cómo? Se me bloqueó el ordenador bueno. de todos los que salieron, ¿no? Ante, pero lo que más singular, por, por lo menos los que yo tenía, los últimos que yo tenía, me, de un autor tan prolífico, resulta que los, varios de los últimos trabajos que has hecho han tenido que ver con el cambio climático, con la afectación que tiene el cambio climático, sobre todo en la cuestión socioeconómica también. Y el último en particular eh, lo has hecho sobre una figura muy relevante de nuestra historia, que es Hernán Cortés. Y voy a, ya, que eres, ya que casi vas a cerrar el acto, me... me, me, me Preocupé por enbridar estos dos temas en hacerte alguna pregunta con respecto a esto. ¿no? Quizá fue eh, aquello, la conquista de México con, con Hernán Cortés, el primer, uno de los primeros atisbos de globalización, de integrar una nueva civilización en una nueva localización con nuevos consumos masivos de lo que tenía. Hoy, hoy ya no hay Hernán Cortés. Hoy hay, con, las conquistas las hacen compañías como el que hablaba antes Fernando, Google, Amazon, compañías globales, incluso nuevos nuevas tendencias socioeconómicas, que curiosamente parece que están tensionando bastante eh, el planeta. ¿Cómo vamos a poder soportar esa tensión entre lo que consumimos y lo que realmente el planeta es capaz de suministrar? ¿Nos estaremos cargando el dorado, Ramón? Claro, es una situación, la de hace 500 años, 1519, este año... Se conmemora el largo viaje de Magallanes-Elcano, la primera circunnavegación que ha tenido bastante difusión por parte del gobierno, pero en cambio Cortés ha sido silenciado absolutamente por una estúpida falta de sensibilidad histórica por parte del gobierno que consideran que como hay algunos... Eh, intérpretes de un indigenismo pseudo-indigenismo eh, impulsado fundamentalmente por los restos de los criollos mientras que los historiadores están todos por la importancia de Cortés y la admiración por su figura y avanzado en muchas cosas no, yo me he ocupado y siento que se te bloquee el ordenador pero eso no es eh, problema para decir que ya el año 72, cuando se produce la conferencia de Estocolmo, a la que ayudé antes, a la que aludí, pues se produce también el informe del Club de Roma, del que soy socio desde poco después, eh, por un mundo finito que va a tener demandas que camino de lo infinito. Es, no es posible atender con demandas infinitas casi lo que son recursos finitos. Empieza a haber una preocupación por el medio ambiente, por las consecuencias del desarrollismo, y 20 años después, en la cumbre de la Tierra en Río, también mencionada antes, pues se toma la cuenta de este problema. En tiempos de Cortés no había esta preocupación. Éramos un planeta virgen, excepto algunas implantaciones humanas en Mesoamérica. Pues los mexicas los que conquista Cortés, con la alianza de las otras naciones indígenas mesoamericanas, porque cuenta con unas alianzas, si no, no habría sido posible, con 400 españoles. Yo lo que digo es que fue un gran empresario, un gran empresario que efectivamente, como dice Juan, pues eh, eh, contribuye a la globalización de una manera decisiva. Es decir, lo que se crea en México es un nuevo Estado, es un Estado tan moderno como la propia España, con sus instituciones... El doble de tamaño, el doble de población y se construye en pocos años el comienzo. Luego hay eh, 300 años de virreinato que se dice pronto tres siglos con 64 virreyes. La mayoría, según Hugh Thomas, no lo digo yo en la historia británico, la mayoría buenos administradores porque entre otras cosas tenían a la vuelta a la metrópoli, tenían el juicio de residencia para ver qué habían hecho con los dineros públicos. Entonces, no se pueden encontrar en aquella época principios medioambientales, porque el planeta para la población que había tenía recursos no infinitos, pero grandiosos. Ahora es lo contrario, claro. Ahora tenemos una población que se aproxima a los 8.000 millones. Yo cuando estudiaba el bachillerato teníamos 2.500. En una generación, en unos años de vida cortos en la historia, pues, se triplica la población claro, lo que tenemos delante es un problema muy grave... ...el primer problema que tenemos es el medio ambiente... ...y concretamente el calentamiento global... ...y, y todo lo que es el cambio climático... ...es el problema definitivo... ...y simplemente recuerdo que estuvimos en Barcelona hace pocos días... Eh, ...el presidente de, de Ampier y yo... ...y planteábamos eso... Los que participan en la transición ecológica directamente, con sus recursos, con su riesgo, con su capacidad, con su entusiasmo, con su entereza y también arriesgando mucho, como he dicho, pues están contribuyendo no solo a un mayor o menor digamos, patrimonio personal, están contribuyendo también a que se pueda prolongar la vida en este planeta indefinidamente. En Nueva Delhi, los diplomáticos ya no quieren estar más de dos años. Hoy viene un artículo en la prensa sobre que la gente tiene que salir, prácticamente todo el mundo, con la mascarilla. Hay mascarillas desde mil dólares a doce dólares. Y tienen en todas las casas que pueden pagarlo, pues sistemas de, mmm, digamos, de circulación del aire y de intentos de, de depurar lo que al final parece ser que son más bien a propósitos, porque el, el, el, el refinamiento del aire es prácticamente imposible, lo que tiene que entrar es aire nuevo limpio. Entonces eso lo tenemos en temperaturas de 55 grados, en algunos casos ya de 60. Bueno, pues es la primera asignatura que tiene pendiente las Naciones Unidas y ahora la COP25 que se reúne en Madrid, que en principio se iba a ocupar de la salud de los océanos, porque también se juega la batalla en los océanos que se están acidificando y la vida languidece, que son eh, sumideros de CO2 pero ya no tienen capacidad y por eso se, se acidifica, y el metano que está en el suelo, en el fondo prácticamente congelado, si surge con el calentamiento del mar, pues tenemos otra papeleta para la que hoy no tenemos solución posible. Bueno, pues simplemente me decías, vas a cerrar, espero que no cierre, porque... No, no no, te voy, no, no puedo, mandar a esa gente presidenta. a la casa con este... Pero no, lo que no, sí no. quiero decir, y con esto termino, es que están ustedes en la asignatura más importante. Así que todo lo que se aplique será bueno para la causa. Es como... Ves cómo somos sensibles incluso a las, a, incluso a las desgracias. Quiero decir, eh, bueno, evidentemente no, no, no podía dejar que se cerrase con un, no se puede cerrar un acto como el de hoy con, con algo tan triste, por otra parte tan real, tan real, es dramático pensar que nueva Delhi quede tan lejos y no queda tan lejos, queda ahí al lado. La mascarilla de nuestros hijos está a la vuelta a la esquina, desgraciadamente. Pero bueno, es difícil de cualquier manera. A, a, tener eso en mente y reaccionar de forma proactiva o sea que eh, cambiemos un poco el chip eh, no sabemos qué es lo que va a pasar en el futuro Miguel Ángel es una sociedad absolutamente cambiante la regulación ya no quiero contar han sido muchos los sobresaltos que hemos tenido todos los que estamos aquí muchas complicaciones, mucha gente sufriendo pero bueno esta es la penúltima por ahora, vuelta a España que hemos dado para... Contar esta historia para defender nuestro problema, para defender las renovables. Y estoy seguro que toda esta gente que está aquí le encantará escucharte, cómo nos despides a todos, y, y un mensaje de ánimo y esperanza. Me ¿No vais a permitir que me levante para dirigirme a vosotros. El mensaje final que os quiero dar, sin duda alguna, es de esperanza. De esperanza por tres motivos. Uno, y el más importante, por la gran fuerza que transmite la asociación Ampier aquí representada por los mil asistentes de hoy, así como los 59 que por diversos motivos no están aquí. En segundo lugar, por este plantel de expertos que nos asesora constantemente a Ampier y que enriquece nuestras ideas y nuestra energía. Y en tercer lugar, por pura estrategia política. Os cuento. El gobierno Quiere hacer un llamamiento, de hecho ya lo ha hecho, pública una inversión otra vez del sector privado porque necesita invertir 300.000 millones de euros, así lo ha cuantificado, en los próximos 10 años. Además tiene un gravísimo problema de imagen internacional provocada por esos más de 40 arbitrajes internacionales abiertos que están posicionando a nuestro país como primer país del mundo con más problemas jurídicos abiertos a nivel internacional. Eso nos hace estar muy bien situados, insisto, por esos dos motivos, nuestra fuerza, nuestra unión, nuestra energía, nuestra honestidad, nuestra ética en las inversiones realizadas. Y por qué además, por qué no decirlo, y que ustedes lo conozcan, nuestro estado tiene un, una gran herida abierta que tiene que, de algún modo, cerrar, coser, porque el paciente se le muere. Y ahí entramos nosotros, ahí entramos nosotros. Habéis leído en prensa, ya se ha hecho público, por eso os lo cuento, que el próximo Consejo de Ministros, estaba previsto este viernes, va a adoptar un acuerdo para dar anclaje a la seguridad jurídica del sector renovable. ¿Por qué? Porque el anterior Ejecutivo dejó escrito que a partir del 1 de enero del año 2020 se nos podía actualizar la retribución que percibíamos aplicando un recorte de otra vez menos 20%. Y como digo, tiene necesidad de dar un anclaje, una estabilidad, una señal de certeza a mercados e inversores. Y ahí está muy bien posicionado Ampier y su colectivo que hemos formado parte de ese acuerdo con nuestras negociaciones, nuestro diálogo, nuestro consenso, nuestro, nuestro pacto y mano tendida al actual ejecutivo. Deciros que, sin lugar a dudas, el gobierno que más ha apostado en la última década por el sector al que represento es el actual gobierno en funciones del Partido Socialista, encabezado por su ministra, Teresa Rivera. Me conocéis, sabéis que soy, intento ser absolutamente neutral político. La asociación que represento en sus estatutos reconoce que no tenemos signo político alguno, pero es de justicia reconocer quién nos está ayudando a por fin tener un suelo, a por fin cerrar la inseguridad jurídica que seguimos pendiente de ella, porque así está escrito en la actual eh, normativa. Si todo va encaminado, como os digo, el viernes próximo el Consejo de Ministros adoptará un anclaje de las retribuciones que percibimos en la actualidad. Y me diréis... Para eso no hace falta tanto viaje. Hay un inmenso trabajo detrás de todo ello, de toda la Junta Directiva de Ampier a la que quiero agradecer ese trabajo, del personal de Ampier a la que quiero reconocer ese trabajo y de todos ustedes en esa fuerza que nos transmiten. Pero, como os decía, esto no es el final de nuestra lucha. Quedan muchas cuestiones, y nos acompaña el Secretario de Estado porque la Ministra no ha podido venir, a lo que mirándole a los ojos quiero decirle, Quedan muchas cuestiones por resolver. El simple cerramiento de la herida, el no seguir cayendo, no significa la compensación absoluta a tantos años de drama, a tantos millones de euros de esfuerzo económico vía recorte retroactivo que se ha pedido a este colectivo. Nos queda un camino para estudiar qué ocurre con ese injusto impuesto a la retribución del 7%, que todos los que lo tienen pueden rebotarlo, pueden replicarlo al consumidor final, menos todos los aquí presentes. Eso tenemos que analizarlo, señor secretario. Quedan otras cuestiones como esas diferencias de impactos de recorte que no todos los productores tenemos. Hay parques solares que tienen un recorte del 50% frente a otros que tienen un menor, importe, un menor impacto del entorno al 20-25% que es el promedio de recorte. Eso tenemos que estudiarlo. Y otras cuestiones en pro de dignificar la actividad de productor fotovoltaico, que sin duda es una actividad ética, honesta, de compromiso social. Porque nosotros teníamos la capacidad económica que otras familias no tenían de acudir a ese llamamiento del Estado de inversión en energías renovables. Por eso quiero concluir nuevamente agradeciendo vuestra asistencia, ese apoyo, esa unidad que sin duda es la única que nos hace fuertes. Agradeciendo a este panel de expertos su apoyo constante a ideas, a iniciativas, a aportaciones muy importantes a las que no llegamos. Señor Secretario de Estado, se lo pongo ciertamente difícil, pero agradecemos... Por supuesto, la valentía de su gobierno y que hoy nos acompañe. Por favor.